Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda de Más Músculo en Tenerife y bueno, eh, vengo a presentar una proteína pero lo voy a hacer de una forma un poquito más eh, informal, así todos creo que vamos a estar más cómodos, nos vamos a entender, vamos a estar más sueltos y va a ser muchísimo más, más ameno, sobre todo que me vais trabándome cada dos por tres, pero bueno es lo que es lo que hay no soy, no soy youtuber ni tampoco ni tampoco pretendo serlo visto lo he visto pero bueno vamos al <ríe> pero bueno vamos al tajo eh, como venía diciendo vengo a presentar una proteína en este caso se trata de la whey protein 80 de la gama de productos de nuestra marca de de más músculo eh, lo primero que debemos decir de ella es que se trata de un concentrado de suero como bien sabemos o deberíamos saber a estas alturas de la película eh, existen tres tipos de proteínas que serían el concentrado, el aislado y el hidrolizado, los cuales se diferencian unos de otros eh, perdón por ese pequeño gallo eh, los cuales se diferencian unos de otros en lo que vendría siendo el proceso de filtrado ¿a qué me refiero con esto? pues que a mayor y mejor sea el proceso filtrado obtendremos una proteína mucho más fácil de digerir y asimilar por, por el cuerpo. Eh, metiéndonos ya con esta proteína que tengo por aquí, como veníamos diciendo, se trata de un concentrado de suero, pero hemos de hacer eh, un pequeño inciso y es que eh, entre sus ingredientes también se encuentra eh, una parte de, de aislado de suero. Porque podríamos decir que es, se vendría siendo una mezcla entre concentrado y aislado. Mayor parte de concentrado, eso sí que, sí que es cierto. Metiéndonos ya un poquito más en lo que vendría siendo materia prima, está elaborada con Carberry, una de las mejores materias primas probablemente de, del mercado en la actualidad. Otras materias primas de, de muchísima calidad podrían ser Arla, Bola, Glambia, otra que se me ocurre ahora mismo, podría ser Fonterra pero bueno en este caso, como veníamos diciendo, eh, se trata de eh, Carver. En cuanto a los macros, la verdad que están eh, bastante bien para hacer un concentrado, es bastante limpio, bien es cierto que no me gusta utilizar eh, regularmente esa, esa palabra porque creo que la gente tiende a, a confundir un poco ese, ese concepto. Entonces vamos a decir sin más que, que sus macros están muy, muy, muy bien y son válidos para cualquier tipo de, de dieta y de alimentación. Bueno, que bueno, esto de tipo de alimentación quizás no sea del todo cierto. Por el tema de, de las personas que son, que son veganas y no, no comen productos de, de origen animal ni consumen. Ningún tipo de productos de, de origen animal, mejor dicho. Bueno, eh, que me lío. Que me lío. Entrando a los macros... Eh, difieren ligeramente en, en cada sabor. Este que tengo por aquí, tarta de queso, lo vamos a tomar como, como ejemplo, ¿vale? vale, por cada servicio de 30 gramos, ya sabemos que el servicio normalmente son unos 25 o 30 gramos por, por regla general, eh, la, eh, las calorías que nos aporta por servicio eh, vendrían siendo unas 119 calorías aproximadamente y en cuanto a los macronutrientes, de grasa nos aportaría en torno a 2 gramos, exactamente 1,93. De los cuales ácidos grasos saturados, 1,4. De hidratos de carbono, que es lo que más se suele fijar la, la gente últimamente, carbofóbicos los llaman, sería 1,2, de los cuales azúcar es 0,8, algo completamente despreciable. Y de proteínas vendrían siendo en torno a 24. Entra, entra en, el, en el rango más óptimo de, de proteínas de, de suero. Que suelen rondar entre los 23, 25. Algunos tiene 26. O por regla general suelen rondar, como os digo, los eh, 23, 20, 26. En este caso, eh, 24. Algo interesante también de esta proteína. ¿Vale? es que eh, tiene entre sus ingredientes un complejo de enzimas digestivas las cuales facilitarán y mejorarán muchísimo ¿no? el proceso de digestión de esta, de esta proteína. Por último, ¿qué podemos decir de ella? Eh, sinceramente, sinceramente, eh, en el mercado es difícil ver, ver un producto cuya relación calidad-precio sea tan, tan bueno como este. No es que trabaje aquí en Más es Músculo, la, es la realidad. Os podéis ir a, a cualquier tienda, o preguntar a, a cualquier conocido gente que, que trabaje en este mundo, que las proteínas eh, últimamente han elevado bastante, bastante lo que es su precio y no siempre aportando quizás la, la calidad que debería, eh, puesto que, bueno, es un tema un poco, un poco más extenso y quedaría. Quedaría mucho más que más que hablar. Pero, pero bueno, como os digo, relación calidad-precio, no creo que haya en el mercado nada, nada similar. Y sin más, pues hasta aquí el, el vídeo. Vamos a dejarla por, por aquí, que ya me estoy cansando un poquito de tenerla aquí en brazos cual bebé. Y sin más, como os he dicho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido menos Espero que os hayáis divertido con esta mi cara y sin más, espero veros pronto, un saludo y muchas gracias.